Hola, voy a contaros algo por lo que seguramente muchos de vosotros ya habéis pasado. Un día, en mi revista de videojuegos de PC, venía una versión Share de un juego que no le di más importancia. Lo metí en el ordenador y, maravilla de las maravillas, me quedé encandilado. Necesitaba ese juego. Bueno, reuní algo de dinero y por fin llegó el gran día. Mi padre me acompañó a unos grandes almacenes que tenemos por aquí. Fuimos a Barcelona, los almacenes se llaman El Corte Inglés. Fuimos a la sección de videojuegos y allí estaba, esperándome, majestuoso, brillante, impresionante. Fui a por él. Por fin lo tenía en mis manos. Por fin lo tenía en mis manos. Cogí la caja, miré, le di la vuelta, mire el precio, 7.990 pelas. Era mucho dinero. No llegaba. Me faltaban como 2.500. Por suerte mi padre... Me puso lo que me faltaba. Bueno, durante el viaje de vuelta no hice más que mirarlo, abrirlo, mirar el CD, mirar, leer, las instrucciones. Cuando llegamos a mi casa, lo puse en el ordenador y allí me quedé enganchado hasta la hora de cenar el que no conozca este juego ya está tardando es una maravilla olvidaos de los píxeles y jugad, porque os va a mantener enganchado durante mucho tiempo, todo el mundo que me conoce sabe que es mi juego más preferido una maravilla, jugadlo bueno, me pidieron una anécdota de de una fiesta eh, esto pasó en una galaxia muy muy lejana eh, en un lugar llamado Salta y fue bueno no fue muy lejano porque fue este año la cuestión es que yo venía de una, una excursión estaba muy cansado eh, no recuerdo dónde había que quedar en las nubes en fin y eh, estaba parando con una amiga entonces creo que era un miércoles o un jueves, mi amiga me dice, vamos a una peña, ¿no? Vamos a unos, a unos bares a, a ver las peñas, etc. Bueno, la cuestión es que me dice, vení, vamos a entrar acá. Estamos caminando por una calle de casas bajas, eh, eh, muy barrio, y veo que era una, una casa con una puerta verde y tenía la pared, a amarilla de entrada, ¿no? detrás de la pared amarilla con la puerta verde a la derecha. Y la puerta, la, la, la pared estaba con eh, plantitas. ¿no? Era muy muy, muy familiar. Yo, ¿qué onda? ¿Vamos a entrar acá? Bueno, entramos. Era esas casas antiguas. Eh, era el, el, el patio Estaba como la fiesta. Cuando apenas entro a mi izquierda, había un, un tipo con una máscara tejida de demonios jujeños, salteños, no sé, tocando música electrónica eh, jujeña, salteña, o sea, era una, una mezcla muy rara, pero estaba bueno. Y dije, bueno, qué sé yo, no sé qué. Eh, yo estaba encima, cero vestido para eso, porque estaba con, con Joy, con una remera, o sea, apenas me había bañado, estaba con una cara de cansado, ah, bueno. Eh, ya ahí ya era medio bastante raro. Después empezó a haber gente vestida de manera muy particular, por ejemplo, había una chica que me había llamado la atención que tenía un traje puesto, toda rapada, y que me miró de arriba abajo, ¿no? Como diciendo, bueno no sos de acá, bueno ¿qué carajo estás haciendo acá? Y mucha gente vestía así, me da me muy, eh, muy particular, ¿no? Dije, bueno, qué sé yo. Y... Después en una de esas quiero ir al baño. Entonces le digo, che, le pregunto a uno dónde está el baño, que sé yo, me dice, mira, estaba por esa puerta, no sé qué. Bueno, eh, en el patio voy un poco hacia el fondo y veo que eh, la puerta, eh, habían dos puertas de vidrio, ¿no? Abro, hay una especie de comedor y veo que hay una luz a la derecha, entonces quiero entrar y dos nenas se ponen delante de mí diciéndome no, acá no se puede entrar porque es la parte de la casa de la familia. Eh nada, todo me horre. y dije bueno, qué sé yo, voy a entrar por otro lado en, voy a, quiero buscar el baño por otro lado, no encuentro porque no sé dónde está y veo un tipo que se manda por el mismo lugar yo me mando por el mismo lugar, entro al baño, un baño todo antiguo, qué sé yo, no sé qué eh, hago lo mío, no, no sé qué, me lavo las manos, salgo y cuando salgo voy al patio a ver a mi amiga que estaba con una cerveza me estaba esperando con una cerveza y veo que estaban las dos nenas Mirándome por la puerta de vidrio, muy fijo, las dos así, mirándome como me siento, ¿qué carajo es esto? Entonces, en un momento me empiezo a ver que también hay una especie de altar con muchas velas. Yo pensé que la veía la parte de la fiesta, y cuando veo era como un símbolo de sana muerte, qué sé yo, o algo por el estilo. No, yo no quería ir a la mierda, la mierda mi amiga me dijo, ¿qué carajo es este lugar, qué sé yo? Y, no, y, no, y nos terminamos yendo de ahí. Eh, nada, o sea. La verdad que fue muy pintoresco, pero realmente me sentía muy... No sé si incómodo, pero sí si muy fuera de lugar, la verdad. Pero bueno, no, no traje ningún demonio jujeño con, conmigo, eso espero. Así que esa, esa es la anécdota. Bueno, así que hay que contar una anécdota de haber seguido de fiesta y haberla armado. Bueno, tengo que decir que me ha costado bastante elegir eh, anécdota. Porque yo hace tiempo ya que no salgo de fiesta, debido a las cosas que me pasan. De hecho, tuve que decir, corta de salir porque es que vas a acabar muerto, cabrón. Eh, mi grupo de amigos, para que os pongáis en situación, es un grupo de animales salvajes, ¿vale? Están jodidísimos de la cabeza, entonces, y yo soy el más normal. Partiendo de esa base, tengo anécdotas de, de estar al borde de la muerte varias veces, eh, anécdotas... Bueno, lo que queráis. Vamos a contar eh, cómo me jodí la espalda para toda la vida un día de fiesta, una noche vieja. <ríe> no sé qué año era, eh. sería el... no sé, 2000 y algo. Y alquilamos un bar para todos los colegas. Unos 20 tíos salvajes, borrachos y algo más. Y bueno, el caso es que en un momento dado de la, de la noche, yo iba en Nochevieja con traje, pero iba con unas maracas de, de mariachi con un sombrero de mexicano. Total. Que las maracas se rompieron, porque eran de plástico. Y se quedó todo el suelo lleno de bolitas. De bolitas pequeñitas. de plástico, ¿vale? Como estas que se disparan en las. En las pistolas de. de Airsoft, ¿no? Total. Que. Avanzada la noche. Bastantes chuzados ya todos colega mío, que por cierto ahora es eh, premio de, de química O sea, es un químico de cojones que estudia ahora Está en la Universidad de Oxford eh, De aquella época no estaba tan centrado en la vida Un saludo, yerga, cabrón, perro Que me jodiste la espalda para toda la vida <risa> En un momento dado le pareció buena idea eh, Coger un extintor que había en el bar que habíamos alquilado Aparte de, de toda la bebida que ya nos habíamos metido y todo eso Y cogió el extintor Y le quitó el cerrojo de seguridad Y empezó a enchufarnos con el extintor Entonces yo para no joder el traje Porque era un traje caro Digo este me va, me va a poner pipando aquí con el extintor Y digo bueno, he echo a correr Y según intenté echar a correr Había bolas de las maracas por el suelo <risa> Con lo cual mis piernas hicieron... Y yo me quedé horizontal en el aire, y caí así. ¡Pa! Y bueno, de ahí tengo una hernia discal en. <risa> una buena hernia que me está jodiendo la vida, y a medida que avanza la edad, vamos a peor. Pero, pero bueno, fue una buena fiesta. Tengo fotos que lo recuerdan. Evidentemente, yo seguí de fiesta, no me movía, o sea, la espalda jodidísima, pero yo seguí de fiesta. Y al día siguiente, cuando llegué a casa y me dormí, al despertar, me dije: uh, Eso toca hospital, y efectivamente tocó hospital, toco... habíamos. Eh, había jodido eh, el espacio interdiscal entre las dos vértebras de la hostia que me pegué y claro porque hay ni reflejos ni hostias en vinagre <ríe> y con, con la borrachera que llevaba yo de Johnny Walker manzana eh, paisano al agua o sea, me pegué tal hostiazo que ahora tengo la espalda que tengo que andar con cuidado de la virgen y nada espero que hayáis disfrutado de esta pequeña anécdota nos vemos chao